La situación fue que vino un ladrón en un motor CG, entró encañonó la muchacha por aquí, le puso la pistola ahí en el pecho y ella le tuvo que entregar todo el dinero. ¿Aproximadamente cuánto? 20 mil y pico de pesos. ¿Otras veces han asaltado a este mismo? Sí, aquí me han atragado a mí cinco veces. Ya van cinco veces con la de ayer. ¿Cuál es el llamado que hacen las autoridades? Bueno, que tomen carta en el asunto, porque imagínate, ya uno no puede, no, no está seguro en ninguna parte. Donde quiera que uno está, ahí llega un atracado y atraca a uno. Hasta en su casa que uno esté. ¿A ¿Aproximadamente a qué hora ocurrió este hecho? A las cuatro y media del, del, de la tarde. ¿No había personas transitando? Parece que habían pocas, o la muchacha se, no, pudo, no pudo vocear ni nada, porque le engañó, no imagínate. Cuando uno le engañó, ¿qué puede uno hacer?